Dios los bendiga a todos los hermanos, todos los suscriptores de este canal, todos los que han, han visitado mi canal, muchas gracias. Este, les traigo este pequeño tutorial para, para enseñarles un poquito lo que es eh, la música, lo que todo músico debe de saber, lo, lo, lo primordial. Lo más importante, lo que es el, el principio para aquellos que, que quieren iniciar en la música, es lo primero que deben de, de aprender. Como cuando un niño empieza a hablar, que empieza, que va a la escuela, le enseñan primero las vocales y luego el abecedario. Así es, es toda la música. Tienen que aprender paso a paso. Que es la música, música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo lo primero que debe aprender un músico son las las notas las notas de de la música que no es algo no es algo muy difícil porque son son siete notas es Sí, esas son, esas son todas las notas que existen En la música Y claro que hay, hay hay notas alteradas Que son Sostenidos o bemoles Pero Si te das cuenta La nota Do Y la nota Do sostenido Lleva el mismo nombre Son Do, do. La diferencia que que la tecla negra eh, adelante de, de la do, do normal tiene una alteración en el sonido se le llama do sostenido pero de igual manera igual también vamos a re igual esa misma esa misma nota puede cambiar de nombre puede ser do sostenido y puede ser Los quiero confundir en, en, en este tema eso, eso ya será más adelante pero lo que quiero dar que son siete notas y esas siete notas do los nombres de las notas es, es igual es un do pero sostenido re re sostenido fa, fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido Son siete notas Do, Re, fa sol Si Su Pero esa es la misma nota Pero en, en la octava Pero es un Do igual que el primero Igual si vamos a Re Re bemol Mi bemol Nos damos cuenta que Mi, Mi llevan el mismo nombre mi. Nada más que la diferencia es que es bemol Sol, Sol Bemol, La, La Bemol, Si, Si Bemol Entonces acordémonos que solo solos son siete notas las que existen Claro con sus alteraciones pero, pero en sí en sí son siete notas Y, y lo primordial que, que, que tenemos que aprender es la escala la escala de Do mayor, que es la es la primera escala y es como quien dice la, la madre de todas las escalas de ahí se derivan las demás escalas nada más que en tonos ascendentes o descendentes hacia adelante o hacia atrás pero vamos a empezar con la escala de Do mayor vamos a empezar con esa escala que viene siendo Do a aprender los acordes que están dentro de esa escala porque cada escala tiene sus acordes entonces en la escala de de do mayor existen siete acordes y son los que vamos a aprender el primer acorde o primer grado es el acorde de do mayor el segundo acorde de la escala de Do mayor es Re menor. Do mayor está formado por Do, Mi y Sol. El tercer acorde está formado por... Tercer grado está formado por Mi, Sol, Si Y el cuarto agro, acorde Cuarto grado está formado por Fa es un acorde mayor el segundo grado es un acorde menor el tercer grado es un acorde menor mi menor el cuarto grado fa mayor es un acorde mayor el quinto grado es sol un acorde mayor y el sexto grado es la menor y el séptimo grado un si disminuido y esto aplica para todas las escalas mayores. Todas las escalas mayores tienen, tienen tienen la misma regla. Do mayor primer grado, re menor segundo grado, mi menor tercer grado, fa mayor cuarto grado, sol mayor quinto grado, sexto grado la menor. si disminuido, séptimo grado esos son todos los acordes que existen en cada escala en cada escala mayor pero de ahí de esos acordes se pueden derivar más acordes más acordes más compuestos pueden ser acordes aumentados, acordes disminuidos, acordes con séptimas con segundas y así sucesivamente pero en sí en sí los acordes básicos son 7 y ya de ahí puede haber derivaciones extensiones o ya ya más acordes más complejos pero en sí en sí lo primero que debes de aprender son estos acordes estos acordes son los que tienen que tienes que aprender primero entonces es importante que aprendas el nombre de, los, de, la, de las notas y... Mi, Fa, sol, La, Si y es importante también que lo aprendas en, en el sistema americano en el sistema americano es Si, Se, es De, es G es sol, A es la y B es este, sí. Entonces es importante que también aprendas en, en, a leerlos de esa manera porque los acordes, vas a encontrar acordes en internet, can canciones que, que traen sus acordes de, de esa manera, lo traen en el sistema americano. Y también vas a encontrar que, que lo traen con, en español, un solfeo, que es de la manera en español es do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces es importante que los practiques. Practica mucho la, la escala de, de do mayor hasta que te la aprendas. practica la Trata de practicarlo con, con la digitación correcta. Do, dedo, dedo pulgar, do. por abajo, fa, sol, la, si, do. y para atrás de la igual manera, do, si, la, sol, fa, por encima pasas el dedo del medio, mi re, re. y así lo practicas de la manera correcta, la digitación correcta para que vayas familiarizándote. Puedes practicarlo con las dos manos, do, re, re, re, re, re. lentamente y vas, vas estudiando los nombres de la nota los acordes y, y ya de ahí puedes y aprendiéndote esa escala de do mayor, todos sus acordes ya puedes empezar a, a tocar una canción, por ejemplo como aquí tengo una que se llama Cuán Preciosas, el primer acorde es Señor... Hasta los cielos llega mayor. Oh, Dios, son todos, sol, mi y Ahí va a agregar un séptima, pero ya eso lo haremos más adelante. De... entre los videos están los enlaces para que lo puedas descargar en pdf porque en sí en sí esta página el propósito que tiene es compartir cantos en archivo pdf para que los puedas descargar y, y crear una biblioteca de, de canciones para que los descargues y los puedas imprimir y, y los puedas usar en, en, en tu iglesia o en tu casa o, o para que algún canto que no te sepas pues ahí puedes fácilmente empezar a, a estudiarlo, bueno eso es todo por hoy, Dios te bendiga y más adelante seguiremos con, con otra escala, con la escala de Sol Mayor y sus respectivos acordes que Dios te bendiga, suscríbete, dale like, activa la campanita para que sigas viendo más videos hasta luego si Dios quiere